Cuando los mosquitos pican ocasionan inflamación en el lugar donde lo hacen, las personas que tienen piel sensible manifiestan mayor inflamación e hinchazón en la misma y se rascan por la picazón que ocasiona la picadura lo cual es mucho peor. Un remedio sumamente efectivo y sencillo de aplicar es una compresa de agua fría o de hielo ya que el frío estimula la circulación y reduce la inflamación en consecuencia. Entonces, ya lo sabes, en caso de ser picado por estos insectos, aplique inmediatamente una compresa de agua fría y hielo sobre la piel. El bicarbonato de sodio contiene propiedades alcalinas, lo cual ayuda a estabilizar el pH de la piel y con ello disminuir la irritación y la picazón. Debes mezclar bicarbonato con agua tibia hasta formar una sustancia pastosa que deberás aplicar en las regiones donde los mosquitos te hayan picado. Es muy efectivo, además tiene propiedades cicatrizantes. En caso de ocasionar lesiones mayores en la piel por rascarse, al aplicar el bicarbonato como ayuda a cicatrizar más rápido, reduce a su vez las probabilidades de contraer una infección. El limón es uno de los más poderosos antibióticos de la naturaleza debido a su enorme cantidad de contenido de vitamina C. Esta vitamina estimula al sistema nervioso haciendo al organismo mucho más resistente a todo tipo de infecciones, además es un potente antioxidante que estimula la regeneración celular. Puedes aplicar el limón directamente sobre la picadura lo cual ayudará a eliminar la infección o utilizar el jugo de limón para ayudar a aliviar la picazón. Debes tener cuidado con utilizar limón sobre la piel si vas a exponerte al sol ya que este puede ocasionar manchas en la misma el vinagre blanco. Es un poderoso desinfectante, por estas razones es ampliamente utilizado en la cocina para limpiar los alimentos, eliminando todo tipo de agentes patógenos. Sumado a ello, también es eficaz para realizar la limpieza en el hogar, ya que puede destruir cualquier bacteria que se encuentre en alguna superficie. Utiliza el vinagre para limpiar las heridas en compañía de un algodón, gasa o paño limpio. El vinagre de manzana también goza de características antibacterianas eficaces para destruir agentes patógenos. De hecho, es considerado más eficiente que el vinagre blanco común. Si son demasiadas picaduras, puedes hundir la zona afectada en una mezcla de vinagre con agua tibia. Los aceites esenciales son antisépticos naturales que ayudan a destruir la aparición de bacterias de la piel. Recuerda que las picaduras son riesgosas no solo porque los mosquitos pueden transmitir todo tipo de enfermedades, sino que en la propia piel se encuentran todo tipo de agentes patógenos e impurezas que pueden ser nocivas para la salud si ingresan al cuerpo. El aceite ideal para tratar picaduras de mosquitos es el aceite de árbol de té. Asimismo, el aceite de lavanda es excelente para reducir el comezón que ocasionan las picadas. Aplícalo sobre la piel con un algodón, gasa o pañuelo limpio. La miel pura, es un antibacterial sumamente poderoso, en especial para tratar todo tipo de afecciones de la piel. Es además un poderoso antiinflamatorio que te ayudará a reducir la comezón y la irritación. Puedes aplicarla directamente sobre la misma en compañía de un algodón o gasa limpia Y la aloe vera, es uno de los más poderosos aliados naturales de la piel en prácticamente cualquier tipo de herida, quemadura, picadura o enfermedad que la afecta directamente. Se debe a sus propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antimicrobianas, antivíricas y cicatrizantes. Solo necesitas cortar el aloe vera y aplicar la pulpa sobre la región afectada. También puedes licuar las hojas y pulpa del aloe y aplicar la mezcla en la piel con una gasa antiséptica. El aloe puede acompañarse de aceite de coco y miel pura para lograr mejores resultados es una hierba típica de la medicina natural porque tiene propiedades regeneradoras, antiinflamatorias, inflamatorias, digestivas, revitalizantes y calmantes, puedes utilizar tomillo para tratar la piel, aplicando infusión sobre las regiones donde tengan picadura o preparar una pasta de tomillo triturado, sus efectos son sumamente poderosos. La mazanilla es el analgésico y calmante natural por excelencia de la medicina naturista, la manzanilla es utilizada para tratar todo tipo de dolores, en especial los asociados a la digestión. En el caso de la piel puede aplicarse de forma tópica para desinflamar esta y evitar la irritación. Utilice infusión de manzanilla para lavar las heridas, ya sea aplicándola tibia directamente sobre la piel en compañía de una gasa o algodón o bien haciendo un baño de agua tibia con infusiones de manzanilla para aliviar la inflamación y molestias de las picaduras de mosquitos. El ajo es uno de los más eficientes antibióticos de la naturaleza. Sumado a ello, contiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimíricas, antibacterianas y un sinfín de beneficios para la salud que sirven para prevenir todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, algunos problemas digestivos, cáncer, etc. Puedes utilizar ajo aplicándolo sobre la piel o combinarlo con alguna crema hidratante si no deseas sufrir el escosor que ocasiona al aplicarse directamente. Ten cuidado al utilizarlo si vas a salir después de aplicarlo, ya que su olor es fuerte y puede quedar impregnado. Ahora, ¿qué son los mosquitos? Son un tipo de insecto que puede habitar en prácticamente cualquier parte del mundo. Nada más en los Estados Unidos habitan alrededor de 200 especies. La hembra del mosquito es la responsable de picar tanto a los animales como a seres humanos, ya que necesita el hierro y los nutrientes que contiene la sangre para reproducir sus huevos. Posteriormente la hembra deposita sus huevos en aguas estancadas donde nacen y en un tiempo no mayor a los 10 días adquieren todas sus características reproductivas. Estos insectos pueden vivir de una semana a dos o tres meses, ya que algunos de ellos pueden hibernar durante el invierno. También fungen como vector y pueden transmitir en su picada gran cantidad de enfermedades entre las cuales se puede mencionar el dengue, el zika, el chikungunya, la malaria, el paludismo, la fiebre amarilla, entre otras enfermedades potencialmente peligrosas para la salud. Por ello debes tener mucho cuidado a la hora de acudir a un lugar rural donde estos se reproducen con mucha facilidad debido a las condiciones climatológicas y la excesiva humedad que suelen tener. Además de utilizar repelente para evitar que te piquen, puedes usar los anteriores remedios caseros para evitar reacciones adversas ante sus picaduras. Recuerda que estos remedios solo sirven para aliviar casos menores y prevenir algunas infecciones que ocasionan estos insectos. Sin embargo, no sustituyen un tratamiento para enfermedades infecciosas peligrosas como las que te he mencionado. Recomendaciones Los mosquitos son un problema que afecta a la inmensa mayoría de las personas porque no somos conscientes de lo fácil que es para ellos proliferar y ocasionar todo tipo de problemas para nuestra salud, en especial cuando tienen las condiciones ideales para reproducirse en lugares rurales marginales. A continuación te presento algunas medidas que reducirán notoriamente su aparición, mejorando así la calidad de vida en tu hogar. Cambia las aguas almacenadas. Una de las principales causas de la aparición de mosquitos en el hogar son las aguas estancadas. Muchas personas almacenan agua en tanques que colocan en sus casas, especialmente en zonas rurales o marginales o cuando hay falta de esta en la zona. Aunque es una medida necesaria en lugares donde el suministro de agua no sea constante o eficiente, debes tomar en cuenta que el agua con el paso del tiempo se convierte en un caldo de cultivo para todo tipo de bacterias, hongos, moho e insectos como los mosquitos. Agrega una cucharada de cloro puro al agua si vas a tenerla almacenada por mucho tiempo y que esta por supuesto no sea usada para su consumo. Para evitar que esto sea un problema, almacena el agua por un tiempo no lo mayor a los dos meses aunque tenga cloro, ya que pasado este tiempo la misma deja de ser acta inclusive la de consumo humano y se convierte en un nido de mosquitos. Lo mismo aplica cuando llueve, si tienes objetos que pueden convertirse en un pozo de agua estancada como por ejemplo cauchos, tojos de plástico, cubetas, cajas de madera, etc. Lo más adecuado es deshacerte de ellos o en su defecto limpiarlos constantemente. Las mallas protectoras, por ejemplo, si vives en un lugar rural o marginal o tienes una propiedad cercana a ríos o playas, lo más adecuado es que coloques una malla protectora en las puertas o ventanas de tu casa para evitar que animales e insectos peligrosos entren en tu propiedad. También es ideal, aparte de las mallas nombradas, los mosquiteros de camas para asegurar una doble protección. En ese sentido, es recomendable que mantengas las puertas y ventanas de tu casa cerradas el mayor tiempo posible. Recuerda que en lugares donde hay extrema humedad se corre el riesgo de infectarse de enfermedades peligrosas como la malaria o el paludismo, como ya te dije, lo cual solo debe ser atendido por un especialista. Si llegas a viajar a lugares como la selva del Amazonas o el África, debes acudir a un centro médico asistencial donde pongan las vacunas para algunas enfermedades como la malaria o el paludismo, ya que en estos lugares se corre el riesgo de contraerlas por las picaduras de mosquitos muy fácilmente. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda. Si es así, no olvides suscribirte, compartir y dejarme tu valioso comentario abajo. Y si necesitas alguno de los remedios nombrados en el canal y no lo consigues en tu ciudad, puedes ir a la descripción del video en mi tienda online. Y allí lo encontrarás en diversas presentaciones. Y que pases un feliz y maravilloso día.